Creo que algunos de ustedes ya sabían que hace algunos meses eh, una amiga de Dharma, muy cercana a mía, eh, estaba teniendo muchos y después de ocho o 9 cirugías pensaban que todo era bien y ya estaba en rehabilitación y todo esto. Y resultó que no habían cortado todo lo que había y tenía que volver a empezar con las cirugías. Y su familia y su lama me pidieron si yo podría venir para estar con ella durante el proceso de la. La segunda serie de cirugías. Y así que estuve con ella. Y normalmente antes de entrar en una cirugía realmente peligrosa, en que. ¿no? Y fuimos a las reuniones con el cirujano que tiene la responsabilidad, se supone legal, de explicar cuáles son los riesgos. Y ¿Sí? muy altos ¿No? y se nos explica ¿no? que puede pasar, que no es una parte muy delicada del cerebro y nos explica todo ¿qué? ¿No? y escuchamos y vamos eh, normalmente cuando practicantes de Dharma están en esta posición que saben que no puede ser su, su último tiempo normalmente ¿no? Una de la medicina, un me algo para tratar de ¿no? que no me muera, que no me muera, que no, que no, que no protege frente a esto. Y en, el, en este caso, caso eh, es esta amiga mía, es una muy buena practicante, tiene una práctica auténtica. Y por lo tanto, ¿cuál es la práctica que ella hace? ¿Es práctica para prepararse para morir? No, y entre los varios, las varias prácticas que hay para prepararse para morir, hay los cinco poderes que se practican al momento de la muerte. Y también los cinco son los mismos que practicamos en la vida, y después otros cinco, y son prácticas específicas. Y esto era lo que ella, ¿no?, iba a practicar. ¿no? Y tenía, ella tenía el texto, pero estábamos hablando de esto antes, ¿no? Que sí, los cinco poderes, esto es lo que hay que practicar, lo sabemos. Esto es lo que, si vas a morir, quieres morir con todo esto, ¿no? Esta práctica en tu mente, en tu corazón. Y estábamos platicando de... ¿no? Y habíamos recibido enseñanzas juntas como 12 años antes. años antes habíamos recibido las enseñanzas. Estábamos platicando los cinco poderes. Wow, hace largo tiempo que no, ¿no? que no pensamos en esto. Y estábamos revisando, ¿no? Y ella antes de tomar el texto estábamos platicando, bueno, la semilla de virtud, esto sí. Eh, las aspiraciones. ¿Qué más hay? ¿No? Y estamos las dos tratando de acordarnos. Semilla de virtud, familiarización, aspiración y, qué más? Ah, y determinación. Pero son seis, cuatro. ¿Cuál es el quinto? Y las dos estamos pensando en eso. Pues ya nos, no nos acordamos del quinto poder. Y ella toma el texto y nos en el texto. Oh, es culpar el ego. Y nos realmente ríamos, pero desde aquí, esto es lo que siempre, de culpar el ego. Y era como, esto es, ¿no? Samsara pura. ¿no? Esto es el ejemplo de lo que hacemos, ¿no? entrenamos, nos familiarizamos, tenemos aspiraciones semi virtud, no, lo hacemos todo, pero culpar el ego, pues, ah, esto se me olvidó. <risa> y, y realmente nos creemos que sí, <risa> es cierto, ¿no? Esto es lo que siempre se olvida, ¿no? Y realmente era un momento muy gozoso de, ¿no? de tener en, este, en esta misma situación un ejemplo de, esta es la esencia de lo que debemos de hacer y olvidamos de hacer, ¿no? Y en términos de, de la práctica que estamos haciendo eh, con purificación y la práctica que estamos haciendo todo, todo el tiempo en la vida, tratando de ser feliz, tratando de crear causas de felicidad, en un sentido, este poder de culpar el Ego es el ingrediente crucial que muchas veces se nos hace falta. Y si lo encontramos en momentos dolorosos, estar purificando, purificando, viendo cosas, viendo cosas. ¿Por qué es doloroso? es simplemente por el Ego. Es solo por el Ego. Y en realidad si lo encontramos doloroso, ¿no? es una indicación que también necesitamos poner enfoque en este Ego, que no quiere verse equivocado, que nunca quiere aceptar que es un problema. ¿no? El Ego que tiene que ser lo mejor y lo más no lo más de todo bueno y lo menos de todo mal. Y si tenemos un compromiso feroz y auténtico con convertirnos en seres iluminados que iluminan a otros con nuestra mera presencia, si sinceramente tenemos en cada momento en que identificamos patrones en nuestra conducta que son insaludables y dañinas, dañinos, en estos momentos hay un cierto deleite, hay una cierta alegría. ¿No? Imaginamos que estamos entrenándonos para las Olimpiadas. ¿No? ¿Y cómo se llama esto cuando se salta muy alta? salto de altura salto de altura salto de altura y estamos tratando y tratando y vemos que no logramos la altura que necesitamos para cualificar para estar pero es nuestra es nuestra aspiración nuestra intención, nuestra meta y nosotros así también Mira, nos miramos y sabemos que no llegamos a la altura de ser Budas, de iluminar el entorno con nuestra mera presencia. Obviamente no llegamos a esta altura todavía, pero es la aspiración que tenemos. ¿no? Y si realmente estamos en esto, ¿no? si tenemos a alguien que nos indica, ¿sabes qué? Yo veo debilidad en tus músculos de abdominales. Y cuando tú estás posicionándote, tú no sostienes la forma que necesitas. Necesitas trabajar. Esta debilidad no te sirve. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Ahora mismo voy. Y hago los ejercicios que necesito para reponer la falta que me has hecho ver. Y hay un deleite. Ah, quizás esto era un problema que me impide de ser, hacer lo que quiero. Y aunque sí, ahora tengo que hacer todas esas horas de entrenamiento en estos ejercicios, hablando tan nada, desagradables. Pero no importa, yo sí voy. ¿Mm? Y si sabemos que cada ejercicio nos fortaleza, nos capacita para poder saltar más y más alto cada vez, si lo hacemos con esta determinación, con esto en mente, con este propósito, lo hacemos con una cierta alegría. ¿no? Y ya, ¿no? Corregimos esto y otra vez saltamos y sí. Fuiste un poquito más alto, pero todavía esto no suficiente. Necesitas más. Pues ¿qué hago? Dime ¿qué hago? ¿Dónde? De lo que yo veo estoy bien. ¿Por qué no estoy saltando? ¿No? Y te miran, miran y tú misma te evalúas, evalúas, evalúas. Ah, pero mira aquí, yo aquí. Tengo un hábito muy malo de poner más ¿no? peso en este, esta pierna y pues estoy... Ah, no, ok, ok, voy, voy, voy. ¿no? Sí, el propósito es claro. Entonces, lo que necesitamos para llegar a este fin no nos cuesta tanto. Y aun cuando nos cuesta, Hagamos felizmente porque vemos que vamos a recibir. Así que cuando estamos mirando estas cosas, oh, oh, no desde la niñez estoy haciendo esto. ¿No? Y se nos hace, se nos llegan estos momentos. Y qué bueno, porque si no sabes esto, no es desde esta niñez, es, es desde la siguiente y la siguiente y la siguiente y hasta la vejez. Y cualificar para las olimpiadas, olvídate, olvídate. ¿No? Y aquí no estamos hablando de algo trivial como olimpiadas. Porque si no cualificas para las olimpiadas no pasa nada. Pero si sigues con patrones taninos si sigues lastimando a otros, si sigues causando más sufrimiento para ti. La meta que todos tenemos no se va a alcanzar. Y no es una meta que a veces se nos surge y a veces no. La meta de ser feliz y dejar de sufrir está más integrada con cada momento de la existencia, cada paso, cada respiración, todo está por ese... esta meta. Pero porque lo que más cuenta es la mente, nuestra manera de entender cómo lograr felicidad y evitar sufrimiento es el problema ¿no? central. Y a este momento, cuando ya llegamos a tener este nivel de entendimiento que estamos haciendo esta práctica de purificación, ya nos damos cuenta que hemos tenido muchas definiciones muy equivocadas de felicidad. ¿No? Muy equivocadas, ya lo sabemos, ¿no? Y cuando vemos dentro de nosotros Aspectos de la estructura que nos mantuvo en esta confusión. ¿No? Déjame quitar esta columna para que esta parte de la estructura se debilite. Y quito esto, y quito esto, y cuando se derrumba... Wow. Esto va a ser día de gran alegría. ¿No? Pero para desconstruir esto necesitamos saber... ¿Dónde está? ¿Cómo se ha construido? ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo funciona en nosotros? Y ir debilitando. Y cada sesión, cada momento de arrepentir, estamos debilitando esta estructura. Cada momento. Más fuerte es el arrepentimiento, firmemente estamos deshaciendo estas estructuras. Sin embargo, estamos en el terreno de hábito. Pues una vez no es suficiente. Una vez suave no es suficiente. No, es que estamos trabajando en la mente es material muy flexible. No, pero una vez tiene su forma. No, no es que ya tú lo pones así y después lo dejas. Lo tratas, ¿no? La mente es... ¿no? Mucho más posible que papel, pero una vez el hábito es fuerte, tú te corriges y sí, regresa, pero otra vez sí, ¿no? Y después, y todavía hay esto, así que hay la tendencia, ¿no? Que se puede caer otra vez, ¿no? Pero tú sigues, sigues, sigues y finalmente con la acción op opuesta, con mucha atención con mucha firmeza y ya está. Todo es corregible en la mente, pero esta determinación, la semilla de virtud, la aspiración y la determinación cuentan enormemente. ¿Y dónde está lo de culpar el ego? En un sentido, si no hemos culpado el ego, al menos un poquito, no estuviéramos aquí. ¿No? Y la gente que está consagrando su fin de semana para este trabajo, tampoco. Sin en un momento u otro haber dado cuenta que seguir lo que me ego ve bien y bonito y agradable, no me sirve. ¿No? Y simplemente seguir esto, no es. No me lleva a donde quiero ir. ¿No? Así que tomamos al menos un fin de semana, al menos, para parar y mirar qué estamos haciendo y preguntarnos qué queremos hacer. Y cuando miramos lo que el ego nos sugiere, sugiere. ¿No? no es estar aquí. El ego nos sugiere ¿no? por qué tú te vas a encerrar tanto tiempo, desconectarte. ¿no? Todo el mundo está yendo a esta actividad tan interesante. Es muy estimulante, muy interesante. Porque no. Okay, no. No, pues sí, pero no hay que ser tan extremo. Dos días completas, ¿no? Una sesión por día es suficiente. Pero no, nos damos cuenta. Necesitamos ¿no? medios extremos. Esto tampoco es tan extremo. Podríamos ser mucho más extremos. Sí, hay retiros donde duermes en una caja. No te acuestas. Estás practicando todo el tiempo. Nosotros somos... No, esto es de Y la diferencia entre nosotros tener en este retiro y no una medida crucial es cuál es el lugar que creamos para nuestro Ego en todo lo que estamos haciendo. Y Ego aquí estoy usando no Ego en los términos freudianos o todo eso, sino este sentido de yo que tenemos continuamente, ¿no? que yo soy tal y tal, mí, esto no. Es un sentido del yo como algo independiente, inherente, sólido, y por lo tanto importante e interesante y bla bla bla. Y este impulso continuo que tenemos de cuidarnos a nosotros, de cuidarme a mí, de yo estar bien, de yo, bla bla, este yo, yo, yo, yo y este cuidar este yo y proteger este yo y ya sabemos de la filosofía que este yo no existe, no existe tal como pensamos, no existe yo Sin embargo, es la persona más importante en nuestra vida. Yo, este yo. Y porque tenemos y guardamos y cuidamos este ego o este yo, entramos en conflictos. Nos peleamos. Discutimos. Es porque estamos cuidando este yo, porque tenemos este ego aquí que nos perturbamos, nos molestamos si recibimos. Cosas. Todas convierten en cosas muy dolorosas cuando estamos cuidando el ego. este ego, este yo, sentimos estrés, nos sentimos aislados, tenemos depresión, es por este ego, este yo. Y cuando otros no dan lo que el ego quiere, no hacen lo que el ego quiere, experimentamos el dolor de ira. Cuando el mundo no se configura en la forma que el ego quiere, experimentamos el dolor de frustración o de angustia, angustia. Cuando el ego está convencido que esto necesita, esto va a ser bueno para él o ella. Continuamente experimentamos el dolor del apego y rechazo. El apego y rechazo. El apego y rechazo. Y cuando el ego está rodeado de otros, y el ego siempre está rodeado de otros, porque no somos aparte. No somos ¿no? independientes. En este planeta estamos rodeados todo el tiempo por otros. Pero cuando el ego no es el único en el universo, experimentamos el dolor de celos con las personas que tienen algo que queremos. O experimentamos el dolor de envidia por gente que tiene más que nosotros. Experimentamos el dolor de competencia con todos los que tienen igual que nosotros. Y cuando el ego ve gente con menos, cuando es el ego que lo ve, experimentamos el dolor de orgullo y soberbia. Y es un dolor. La mente de orgullo, de soberbio, está basado en esta comparación. Y por lo tanto no es confiable. Porque en cualquier momento podemos ver a otra persona que no es menos que nosotros. Así que orgullo y soberbio es una, un estado en que tú, tú no tienes control porque en cualquier momento Puede entrar otra persona y tú vas a tener que buscar manera de convencerte que es menos que tú, porque si no, no... Y esto no es hablando del hecho que soberbio impide compasión. Lo más que una mente de soberbio o orgullo puede experimentar es, pobrecitos, yo les consejo? yo les voy a dar mis consejos porque yo... yo les y esto no es un estado feliz. Esta es la felicidad engañosa y falsa del ego. Y en vez de sentirte conectado con esta persona, te has desconectado. Porque tú te pusiste en otra clase y esta persona ya queda abajo. Y finalmente resultas queriendo decirle a la persona que debe de ser para ser feliz. Y esta persona no lo hace. Y después te enojas. Es puro engaño. Orgullo, soberbia, es puro engaño. Cuando cuido mi ego, me rodeo de enemigos. Nos separamos de las parejas, porque el ego no recibe lo que quiere, así que ya, terminamos amistades, cortamos relaciones con familiares, y cuando el ego quiere cortar la relación, Quiere romper, quiere separar y no puede hacerlo porque la, la relación sigue siendo activa. ¿no? No, el karma para estar en esta relación sigue Puro dolor y sufrimiento. Quieres cortar la relación con ¿no? tu cuñada, pero tu hermana tu hermano la sigue trayendo a las actividades y tú la tienes que ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? O tú te separaste de la pareja, para, pero es el padre de tus hijos, o la madre de tus hijos. Pues, tú se terminaste esa relación, pero sigues teniendo que verla. Y esto es muy nunca. O rompimos lo que una vez valorizamos, o no logramos romper. En ambos casos sufrimos. Y con el ego, cuando recibimos lo que queremos, no somos satisfechos. Si no recibimos lo que queremos, no somos satisfechos. Recibimos lo que queremos, pero es un instante. Hay otras personas que han recibido más, y el ego es como ¿no? un monstruo muy hambriente que hay que dar comida continuamente, exige nutrición, exige atención continuamente. Por nuestro ego es difícil llegar al cojín, encontramos miles de otras actividades que son muy interesantes. Llegamos al cojín es difícil concentrarnos, porque el ego es un motor de insatisfacción buscando más, buscando otra cosa. Contigo. Incluso las sesiones de meditación se permean cuando el ego está con ansiedad de no tener una buena sesión. ¿no? Y cuando se nos va bien cuando estamos teniendo una buena sesión, si el ego se despierta y se da, se da cuenta que está pasando, te empiezan a decir, ah mira, tú eres muy buen practicante, mira qué bueno te está haciendo. Ah, no, sí, tú te vas a hacer la mejor, saliendo de este tiro, tú vas a ser una maestra del dharma. Toda la gente te van a notar y va, ya, ya se acabó la meditación. Y aún sin el cuento no se desarrolla hasta esta medida, este división entre lo que estás haciendo ¿no? y yo, mira que yo estoy haciendo, mira qué bueno va la meditación, ya, ya no estás, ya lo no perdiste. ...simplemente porque el ego llegó a la fiesta. Pues sí, eso es una fiesta. Por el ego... No podemos cultivar compasión. No podemos cultivar amor. Por el ego. Vemos sufrimiento. Si el ego ve una ventaja, se interesa. Si no ve ventaja, no se interesa. ¿Y ventaja para quién? Para el ego. Y vamos dividiendo el dolor de otros seres en dos categorías: lo que me importa y lo que no me importa. ¿Y cuál piensas es la proporción entre lo que te importa y no te importa? Ni un por ciento te importa, ni diez. Y ni 0.00001 te importa. Ni esto. Y nos limitamos enormemente. E incluso cuando sí hay un sufrimiento que nos importa, el ego se mete en esto y se queda todo completamente confundido. ¿O te nutres tu, tu sentido de ¿no? ser bueno porque no soy al menos tan malo? ¿O te nutrir ¿no? una autoestima falsa pensando que eres tú quien rescata a otros? ¿No? ¿En cuál caso usaste este sufrimiento para...? Y cuando quiera que el ego está, no estás conectado, no estás viendo. Eres tú que está aquí en esta posición de estar viendo a la otra persona y sigues aislada. Sigues mentalmente y emocionalmente aislada. Y sin conectar con la persona que sufre no hay compasión auténtica. Observar un dolor en África y decir qué pena no es compasión. ¿Y cuántos minutos más estás pensando en esta persona que sufre en África? ¿No? Ni estabas pensando en una persona, estabas pensando en África. ¿No? Menos conceptos. Y no es la compasión que sana nuestro corazón. No es esta compasión. ¿A quién culpamos esto? ¡Al ego! ¡Nadie más! Y el otro problema que surge cuando hay el Ego es que seguimos continuamente culpando a otros por nuestros problemas. Incluso por el Ego no culpamos al Ego. ¿sí? Es grave, este ego debemos de tener en el centro de nuestro blanco. Porque es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Básico, punto final. Y cuando hablamos de ignorancia que es la raíz del sufrimiento, ¿cuál ignorancia? No es la ignorancia que nosotros no hemos memorizado el libro de números de, teléfo de, de teléfono. No es ser ignorante no, de todos los capítulos de todos los países del mundo. No es esta ignorancia. Es en una ignorancia en que nosotros pensamos que este ego es verdadero, que yo existo en esta manera que me veo cuando me veo con el ego no es completamente de acuerdo con la realidad. ¿Y por qué Buda se iluminó? Porque vio esto. Precisamente vio esto. El ego es el ingrediente que transforma todo. Lo pones todo se queda en confusión y sufrimiento. Todo es doloroso. Lo quitas. Lo quitas. Quita el ego del intercambio. Realmente quitarte esto y todo cambia. Todo. La razón por el dice o dijo que el Dharma no es algo que no, te va a hacer feliz en muchas vidas. Si el Dharma que tú practicas es el Dharma de eliminar el ego, en el momento que lo haces ya viene felicidad. Ya creas el espacio para felicidad. En este momento. Y cualquier situación, imaginas. Cualquier situación dolorosa para ti. Dolorosa. No estás en el trabajo y hay una discusión y no quieren hacer lo que tú has propuesto y tú sabes que va a ser lo mejor y, hay, y todo es doloroso. Todo es desagradable. Pero sueltas el ego, pues ¿por qué no, ¿Cómo no vamos a hacer esto. Pues qué. No. Pues qué. Sueltas el ego y en este mismo instante hay un alivio. En este mismo instante. Logramos relajar, pues qué? ¿okay? Y en el momento en que el ego, que es, eh, lo, todos los egos son obsesivos, lo que necesitan es lo que necesitan, ¿Sí? No es un sabio. Y en el momento cuando nos decimos, ¿no? cuando tenemos la impresión que yo necesito esto, si en este momento logramos decirnos, bueno, mi ego necesita esto, pero yo lo no puedo soltar, sobrevivo sin esto. ¿Sí? Y quizás, si estamos haciendo la práctica de culpar el ego, quizás, lo que yo necesito es precisamente al contrario de lo que el Ego piensa que a él le va a gustar. Y por lo tanto, todos los momentos dolorosos para el Ego, si somos realmente practicando un Dharma auténtico y un poquito extremista, si estamos realmente practicando el Dharma, cualquier momento en que sentimos que hay el dolor del ego es un buen momento para nosotros. ¿No te gusta? ¡Qué bueno que no te gusta! ¿No? ¡Qué bueno! No estoy aquí para agradarte. ¿No? Yo no soy tu sirvienta. Sí, porque realmente lo que hacemos es nos convertimos en las servientas de nuestro ego. Decimos cosas que sabemos no son precisamente la verdad. Casi en la vecindad de la verdad, pero algo no exactamente la verdad. ¿Por qué? Porque el ego quiere que todos piensen que no es verdad. O el ego no quiere que otros saben que es ¿No? Mira las situaciones cuando alguien, estás en un grupo, cuando hay gente que tú quieres que, te guste, que a ellos les gustas, ¿no? ¿Quieres agradar? Les respetas o piensas que es gente importante y bla bla bla. No, quizás está en el trabajo y quieres que te dan bla bla bla. Todos los bla bla bla. ¿No? Cuando estás en este entorno y están criticando algo o alguien que tú no, tú no ves de esta manera o sea una causa. se están burlando de alguien que es vegana. ¿No? O están... lo que sea, una persona que tú sabes ¿no? no merece ese trato y la empiezan a burlar de ella y bla bla bla. ¿Qué tú haces? ¿Ah? Esto depende de lo que tu ego quiere hacer. ¿O tú juntas con esto y también das algunos golpes? Sí. Lo hemos hecho. Sino como tú dos, en la niñez, en la juventud, siempre hay algunos que, ¿no? ¿no? La banda ya, ¿no? Tú vas con esto o tú te vas a ¿no? encontrar en esta situación de golpeado, pues golpeas, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que el ego hace. Porque quiere que los otros te ven como parte de él, ¿no? Y el que dirán es algo que solo al ego le importa. Para mí, ¿qué dirán? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Hago lo que veo como bueno para, para hacer. ¿No? ¿Qué dirán? ¿Qué importa? ¿Qué importancia tiene realmente? Pero bueno, para el ego tiene toda la importancia. ¿Y cuánto, cuántas veces vamos en contra de nuestra propia ética personal? ¿Lastimamos nuestra propia dignidad o integridad personal? Por este que dirá porque el ego no quiere tener que manejar con ¿no? todo esto. Y como en la meditación con la vida diaria cuando logramos cultivar cualidades positivas, obtenemos logros en, nuestras, en nuestro crecimiento. Cuando hay el ego, el ego lo corrompe con orgullo. Corrumpe, corrompe, corrompe, corrompe con orgullo. Lo corrompe. En vez de ser algo auténtico y verdadero, y a abundadoso, Tú lo no conviertes en nada. Pues sí, por casualidad yo hice esto y pues sí, sí, yo creo que quedó, sí, sí. Ya, ya lo perdiste, ya saliste, ya dejaste de realmente satisfacerte, nutrirte con virtud. Otra vez, en este nivel. Infantil, infantil. Y el ego nos mantiene obsesionados con problemas pequeños sin fin, incontables. Y nuestra energía se consume y la vida que se consume con estas ¿No? estos problemitas que son problemones para nosotros, que son triviales. La vecina siempre pone su coche en tu lugar y esto, bla, bla, bla. Y ya, esto es, y tu mente se ocupa con esto. La mente, ¿no? Esta mente luminosa que hemos visto. Tiene cualidades y capacidades inimaginables si las cultivamos. Y esta es a donde vamos. Vamos al estado en que podemos estar quienes somos, completamente, espontáneamente, naturalmente, quienes somos. Y está bien. No tenemos miedo de lo que otros van a ver, no tenemos miedo cómo yo voy a ser, cómo yo voy a pensar en yo misma, cómo otros van a pensar, si yo voy a lograr lo que quiero o lo que no quiero, porque ya no nos interesa. Es el ego a quien le importa si tengo lo que yo busco o no. Eso es el ego. Sin esto, pues, no. Las metas son claras. Aquí estoy. ¿No? Para ser de beneficio. Y si veo una oportunidad, lo tomo. Si no lo veo, quedo cultivando la aspiración de tener la oportunidad. Y en el entretiempo, estoy cultivando y deleitando de mis cualidades. No necesito algo más. Y en un sentido, ya se acaba la ambición. La ambición ordinaria ya se va. Pero esta es la meta más ambiciosa que puede ser. Yo quiero convertirme en Buda. No hay una meta más alta. Y en los momentos cuando estamos absorbiendo vajasatva. y exper estamos experimentando por completo o hasta cierta medida estamos experimentando una nodual, un estado de nodualidad en que lo que ha había estado el otro para nosotros ¿No? En la práctica, la visualización fuerte es yo y este otro ser, que es Vajrasatva. Y después permitimos que se disuelva esta separación y moramos en un estado de inseparabilidad. Es un, es un momento en que podemos, hasta cierta medida o, o realmente, depende de cuánto entramos en la práctica, Podemos esta, experimentar este estado en que no es yo y los objetos y las personas que me rodean. Simplemente soy. No hay un yo que soy. Simplemente soy. O más bien, simplemente somos. Y en los momentos en que estamos conectados en un nivel profundo, que es el nivel donde está ¿no? esta luz, esta luminosidad está aquí, ¿no? cuando el ego ya viene, se lo tapa, ¿no? gritando, llamando la atención. Hablamos para llamarnos la atención. ¿Sí? Hablamos con nosotros mismos para llamar la atención en otra dirección. ¿Sí? ¿Y cuántas conversaciones es algo que ya en el silencio sería interesante empezar a observar? ¿Cuántas veces hablas porque el ego necesita que le miran, que le piensen, que tenga atención? ¿Cuántas veces, cuántas conversaciones? ¿Cuántas contribuciones que nosotros hicimos a una conversión, conversación están motivados por el ego queriendo llamarse la atención? ¿Cuántas veces? Es increíble y valdría la pena realmente observar. Incluso las conversaciones, en vez de estar hablando con otra persona, el ego se está hablando con ellos. ¿Y cómo es que estamos conectando con otros? La otra persona te habla de su sufrimiento y su dolor. Y mientras lo oyes con una oreja o una parte de la mente, la otra parte está buscando, no, pues yo también. Ajá, yo le voy a comentar, porque a mí también me pasó esto, esta vez, y saben que, sí, ajá, sí, sí, sí, y sabes que a mí una vez, así, y ya, en vez de simplemente lo que la persona busca, no, es que no esté sola en esto, no está buscando que se te resuelve su problema. Y muchas veces la mejor manera de resolver el problema es simplemente, permitirle tener la confianza que ella misma lo puede resolver. Y tú vas a estar con ella. Pero tú no la vas a poner en posición de débil, de ella no puede, pues yo lo hago para ella. ¿No? Y muchas veces, supuestamente tratando de ayudar a otro, la ponemos en posición ¿no? de una persona sin capacidad. ¿No? Y esto es en, la, en los círculos de las organizaciones eh, caritativas en los Estados Unidos. Hay mucha crítica en, en la academia. ¿No? De que van con esta actitud que los pobres tales y tales en este país, ellos no saben resolver sus problemas. Nosotros, los norteamericanos, les vamos a explicar cómo hacer con toda nuestra compasión para ayudarles. ¿No? Y vienen y el mensaje es que okay, ustedes del reyón esto es muy común lo pueden ver en cualquier organización de esto, pero lo también podemos ver en nuestras conversaciones interpersonales y en este sentido lamento decirles pero somos todos norteamericanos ¿Sí? <risa> México es Norteamérica ¿eh? ¿ok? <risa> En este sentido hacemos igual. Yo tengo la solución para esta persona pobre que no lo logró resolver ella misma. Yo la voy a resolver para ella con pura compasión. ¿Y quién logra más de este intercambio tu ego? ¿No? Y el ego cuando entra nos lastima en cualquier manera. Empezamos con compasión sincera, pero si no vigilamos nuestra actitud, caímos, caímos en esto. ¿No? Y lo que estamos tratando de hacer en esta práctica, y lo estamos haciendo, es que estamos viendo cosas que el ego no le gusta ver. El ego no le gusta tener que ver que yo hice esto, hiciste esto, y el otro, y el otro. Y no solo en esa relación. También en aquella, en aquella, en aquella, pues a lo mejor no era la falta de todas las aquellas. A lo mejor, pues. ¿no? Y llegamos al punto, esto no es algo que al ego le agrada para nada. ¿no? Y para hoy les, vo les voy a proponer que cuando estamos visualizando que se nos van las acciones dañinas, Vamos a visualizar que nuestro ego está, ¿no? tenemos muchos egos que están pegados a estas acciones y el ego también se va, se va. ¿no? Soltamos las acciones, soltamos el ego a la misma vez. ¿no? Y cuando quedamos puros, somos puros de las acciones y del ego que se habían metido en esta acción y es por qué lo cometí. ¿No? Y cuando quedamos libres de las acciones, estamos libres del ego. Y simplemente otra manera de describir lo que en realidad estamos haciendo y cuando nos vemos luminosos, es que nos vemos sin ego. Porque cuando no hay el ego, cuando ya no nos tenemos que definir, y no nos tenemos que defender, y no nos tenemos que proteger. No hay límites en lo que somos. Y las, es por esto que las identidades son otro blanco que tenemos. Muy, es, ¿no? Todos lo, todas las etiquetas que nos ponemos y creemos que yo soy esto. Soy mujer, soy mexicana, soy... ¿No? sabes los demás, licenciada, soy doctora, soy bla, bla, bla. ¿No? Lo más que podamos, no las identidades no, no los hacen tan importantes en nosotros. ¿No? Si queremos tener una identidad que soy un ser luminoso cuelos ha estado tapado pero esto es lo que soy ¿No? y cuidado con todas las identidades para nosotros las, los monásticos esto también es un peligro ¿No? en un sentido estamos soltando muchas identidades porque entrando en orden monástico lo que eres mexicana, o eres suiza, o eres lo que sea, no es ya no una categoría relevante. Ni en muchos sentidos, mujer, hombre, tampoco es tan relevante ya. Es monástico. Sin embargo, la identidad de ser monástico también fácilmente se convierte en otro problema para nosotros. Y es por esto cuando recién nos ordenamos los monásticos debemos de estar en una comunidad monástica. ¿Por qué? Porque cuando recién se ordenaron, no son personas especiales para nada. Son las últimas en la fila. ¿No? Y ser monástica es lo que todos son. No destacas para nada. ¿No? Mientras regresar a un contexto laico, ¿No? y estar la destaca porque eres moja crea todos los problemas que tratamos de, de escapar. ¿No? Todas las identidades, si, si es monástica, si es practicante de dharma, si es lo que sea. Todas esas identidades son maneras para el ego definirse, crear terreno. ¿No? Por lo tanto, lo no tenemos que cuidar. y el porqué por medio de esta práctica tenemos la posibilidad de ir más allá de las identidades, más allá de las acciones una vez ya nos metemos en esto, para sacarnos necesitamos ver qué había y soltar identificar las maneras en que nuestra conducta o nuestra forma de ser ¿no? Y nuestra capacidad no se corresponde. Y como deportista, identificar dónde hay, hay que fortalecer, dónde hay que asociar. Identificar, no ciegarnos y decirnos: Yo soy bien tal como soy. ¿no? Porque si es el ego que decide quiénes somos, si es el ego que reina, ser natural y espontáneo es ser completamente dañino, obsesionado, ansiosa, ¿no? Y dañina, dañina, dañina. Pero cuando soltamos el ego, ¿no? Y para hacer esto necesitamos saber dónde está para tomarlo y soltarlo, ¿no? Necesitamos identificar el blanco. Necesitamos saber quién culpamos. Porque es muy engañoso. Si no lo hacemos otra vez, se nos va a salir por aquí, llegar por atrás y decir, sí, sí, sí, no, sí, vamos a ser muy, muy buenos. Tú eres, tú ya puedes ser natural y espontánea con todos. Porque, no, y ya, mira que nos sale de la boca espontáneamente. Esto es lo que estamos mirando. Esto porque no estamos actuando de la, no de nuestra naturaleza bondadosa, sino de la confusión del ego. Estamos sirviendo estas metas que el ego nos ha identificado como buenos. Y caemos la mente y escuchamos, okay, ¿y cuál sería realmente bueno? ¿Cuál sería realmente benéfico para mí? Pues no es no tener una reputación muy buena tener una posición muy buena no es esto es ser la persona bondadosa no sé que quiero ser y relajarme en esto y saber dónde esta persona está y fortalecer mi conexión con esto Y lo que el Amazono por Poche dijo cuando comentó que en el momento en que practicamos el dharma de soltar el ego viene felicidad, solo necesitamos mirar nuestras propias experiencias. Si estamos, si identificamos cómo es tener el ego y estar mirando las situaciones con esto predominante y en el momento de soltarlo, es un momento de que tanto espacio se abre, tanto espacio mental, increíble. Y en este espacio, mirando a otros, ¿no? te conectas. Tú miras sin todos esos obstáculos no que son tus etiquetas y las proyecciones. ¿no? Simplemente estás con otra persona, curiosa, qué es esta persona. ¿Qué le pueden ofrecer? Pero mientras el ego está dividiendo la humanidad en los que nos pueden ofrecer algo, no nos pueden ofrecer nada, y los que si no vigilamos bien nos van a ofrecer daño, cuando el ego deja de colorar y categorizar y definir todo ya de antemano, cuando ya soltamos esto, entonces estamos viendo seres humanos. Estamos conectados. Y dentro de nosotros hay el espacio para que lo que fluye sea puro, puro. Usamos esas sesiones para ver si podemos experimentar un poquito de esto de soltar el eco. Quizás terminamos con una, un verso de Shantideva que dice: Mientras no sueltas uh, un fuego, un carbón sí. eh, brasa. Prendido, brasa? prendido, una brasa, ¿no? ¿Brasa, una brasa, una brasa prendida, brasa. Sí. mientras no sueltas la brasa prendida, te vas a dejar de quemar? Mientras no sueltas el Ego, no vas a dejar de sufrir. Gracias.